¡Hola, hola, sitos! qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy toca jugar de nuevo a Roblox. Vale, ok. A ver, necesito comprar en IKEA. Así que vamos para allá. Ya, ah, demasiado, eh. Esto ya es demasiado, así que, como que no. No nos interesa. No nos interesa. Me interesa lo de abajo. Me interesa lo que hay abajo. Me tiro por la escalera. Me tiro por la escalera porque soy así. ¿Cómo son? Las cosas como son, eso es un poco cutre Un poco bastante A ver aquí qué hay A ver estas esta, eh, Mejor esta de aquí La única que me de esto es esta Para conseguir eso tengo que conseguir más dinero Así que no, vamos a trabajar Vamos a ello, nos teletransportamos confirma confirma el mejor restaurante del mundo, ¿vale? El mejor restaurante del mundo La R, por favor Otra I ¿Vale? Mesa para dos Ahí está Vamos a colocar otra vez otra mesa aquí Una Pero tú, va a ser el mejor restaurante del planeta Así que voy a tener que colocar La, la, la cocina oxidada Es la que tengo que colocar la cocina oxidada, perfecto ahí estamos, presentamos el restaurante Presentamos el restaurante This office 20 Ahí está, siéntense Siéntense Siéntense Ahí está, siéntense ahí, por favor Muy bien, así me gusta ¿Y usted qué hace con auriculares en un restaurante? ¿Bonitos auriculares? ¿Son preciosos? ¿Marchando una hamburguesa y perritos calientes? Muy bien, así me gusta Así me gusta. Hamburguesa. Muy bien. No me pongan los peces de madre mesa. Podemos seguir jugando. Vale, voy a recoger los platos. Por favor, recoge los platos. Ahí es. Muy bien, muy bien. Y señor, si quiere usted mirar la hora, ¿cómo lo va a hacer? Yo le, yo le digo la hora. Mira, la hora es. Faltan 20 minutos para las 12, ¿vale? oh se ha sorprendido ha hecho oh ¿cómo lo ha sabido porque lo he mirado en el reloj lo he mirado en el reloj en el reloj bueno como piden pidan pidan marchando unos pancakes camarero marchando unos pancakes Rapidito muy bien así me gusta pancakes pancakes quien quiere unos pancakes ahí estamos muy bien muy bien Ah, amigo! Vale, vale, ya lo he pillado. Ya lo he pillado. ¡Oh, oh, oh, oh! He vendido. He vendido la mesa. He vendido la mesa. Perfecto. Vale. Espérate. Ahora, ahora ah, voy a recoger. Voy a recoger las cosas. Estas recoger platos, recoger platos. ¿Vais a pagar o, o vais a comer? Vale, muy bien. Se me gusta. Muy bien, muy bien. Camarero, ahora vengo. Ahora vengo. Voy a comprar la cocina esa. Voy, uy, voy. Uy, entra, entra. Uy, eh, ps, ps, se comió la puerta. Se comió la puerta. Se ha comido la puerta. Voy a comprar esto de aquí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Y entonces esto. Vale, voy a hacer una cosa. Esto. Voy a comprar una y dos. No, no me llega. Pues para una sí. Para una así que me llega. Tengo una mesa y no tengo sillas. Increíble. Increíble. Vale, mesa para dos. Aquí tienen. Aquí tienen. Marchando una hamburguesa y un perrito caliente. ¿Me has oído, camarero? ¿Me has oído, cocinero? ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Que lo cojas! ¡Que lo cojas! No lo quiere. No lo quiere. ¿Qué no quiere ser perrito caliente? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué has hecho, cocinero? ¿Qué has hecho? Va a ir al sede de mi restaurante. ¡Fuera! ¡Fuch! ¡Fuch! En mi cabeza suena que, que va a quedar bien. ¿vale? Pero otra cosa es lo que pueda pasar. Otra cosa es lo que pase. ¿Usted qué piensa, camarero? ¿Que está bien o no está bien? ¡Sí, está bien! Bueno, bueno. Reiniciar. ¡Sí! Así es como se reinicia el personaje. ¿Cómo se reinicia el juego? El, el muñeco, así. Y se reinició el juego. Se reinició el muñeco. Platos. ¿Por qué no puedo recoger platos? ¡Ey! Los he recogido, creo. Creo que los he recogido. Creo que los he recogido. Espérate. ¿Por qué no puedo recoger ahora los pedidos? Ok, vale. Ha aumentado tres estrellas y algo. Vamos para allá. Que se cuece en el túnel. A lo mejor está la niña del exorcista. ¿Hola? ¿Cucu? Hay una pared. Perfecto, bonito túnel. Muy bonito el túnel. Vamos a comer. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bueno, a ver. ¿Me, me, me deja comer? No, no puedo comer. ¡No puedo comer! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Quiero dinero. ¿Me das el dinero o no me das el? ¿Te imaginas que se puede? ¿Se puede pedir? En plan, quiero comer ¿Qué, ¿Qué ocurre si me quiero sentar? ¿Qué acontece? No, no, no se puede hacer nada No se puede hacer nada No puedo robar a los compañeros En serio, no se puede Dos estrellas A ver este de aquí Dos estrellas No me digas que el mío es el que más estrellas tiene Dos estrellas Es el que más estrellas tiene Tres estrellas y... Bueno, bueno, bueno, bueno. Increíble. El restaurante de Sophie. El restaurante de Sophie se llama... ¿El dinero lo puedo recoger? Recoge el dinero, chiquillo. Tira para atrás. Reiniciar, muñeco. Reinicia, reinicia. Reinicia. Reinicia. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahí, ahí. Y esto lleva media hora ya con los pancakes. ¿Queréis terminar ya? Llevan media hora, sí. Bueno, tres y media, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¿Usted quiere el, el pastel? No pasa nada, el pastelito Caballero El pastel, el pastel para la cumpleañera Bueno, la pareja Siéntense ahí Ahora mismo les atiendo, pero primero Déjenme pastel de cumpleaños Venga, ahora sí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz uh, vale, Ahí está Ahí está el pastel sí, Se lo come ella sola El pastel no lo comparte con su amiga Increíble Tenemos ya 122 pancakes A ver si los del fondo por cierto Se los terminan ya que llevan media hora Sí. Ustedes Cuando queráis podéis terminar ¿eh? Tardan más en comer que yo Sueldo subido pero unos minutos Tú espérate Tú espérate Ten paciencia Tengamos paciencia Dame la pasta Muy bien, 22 <ríe> Perfecto Vamos a comprar Una Y dos ¿Vale? Dos, dos Y vamos a comprar cuatro mesas Cuatro mesas no, perdón Cuatro sillas Uno, dos Tres Y cuatro porque no rota la, la silla Ahí está Ahí está El solo se va a estresar Y no queremos que el Acaba de caminar en, en, para atrás Mira, mira, mira, mira Hace el Michael Jackson, no hace Hace así Vamos marchando más comida Marchando unos pancakes Por aquí Necesito otros pancakes Camarero, o sea chef, por favor Chef, otros pancakes Gracias, muy amable Muy amable, menos mal que, que el camarero No recoge el dinero, a ver que no pasa nada ¿Vale? Pero Pero digo yo, camarero, ¿estás haciendo algo? ¿O no estás haciendo nada? Si ha llegado a esta parte del vídeo, pon En los comentarios ¡Lechuga! ¡Trabajar! ¡Venga! que necesito! Vale, vale, ya sé lo que necesito, ok, ok, ok Necesito lo de como una especie de, de de este de para las bebidas vale espérate voy a verlo en la tienda a lo mejor a lo mejor me sale espérate espera espera espera, espera. creo que sé a lo que se refiere creo que es mira uniformes uniforme uniforme uniformes vale pero primero déjame que mire lo de no, no está la bandera de España <ríe> Iba a poner la bandera de España A ver, a ver, a ver Hola, ¿qué tal está usted? Bueno, bueno, ya, ya pondremos Cosas chulas, ¿eh? Pero por ahora quiero mirar Eso, quiero mirar de poner Lo que te he dicho yo, ¿vale? Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Eh, batidos Vale, esto mm, buh, yo, yo, yo, yo. No se puede cambiar, me la juego Me la juego, ahora Dos, vale, ok, tengo dos camareros Bueno, bueno, bueno, esto va yendo en popa Esto va yendo en popa, increíble Esto es adorno Esto es eh, de adorno o, o alguien va a comprar batidos, pregunto Ah, no, vale, vale, vale, ya lo he pillado Necesito barista, vale, ok Ok, ok, ok, ya lo he pillado Lo pone abajo lo pone abajo. Vale, cualquier sugerencia de qué podemos hacer en el restaurante, dejármelo por aquí, en los comentarios. Ahí tienes batido. ¿Qué hace usted así vestida? ¿Qué? Mira esta. Mira, o este. No sé qué es esto. No, no, es un alien. Ha venido del más allá.